¿Qué pasa con compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Let's Go Shiny que. bienvenidos al capítulo Número 16 Y chicos, muchas gracias por vuestro Apoyo, sois unos malditos cracks Apoyáis día tras día, comentáis La pregunta del día, día tras día Me estoy repitiendo mucho con día Y sois, sois unos cracks, dejáis like No sé, apoyáis muchísimo esta serie Y estoy muy contento con, con Yo creo que la mejor serie del canal Casi sin duda, no es la más vista, creo que eh, eh, Zafiro Alpha, Random Block Fue muy, muy vista, de hecho Pero pero esta es la más apoyada Realmente, la más comentada, en la que Más cercano me siento a vosotros Y estoy súper, pero que súper Contento. En el capítulo de ayer Chicos, conseguimos tres nuevos Pokémon que he levelado. y vais A flipar Vamos a entrar en la caja de Pokémon y os los voy a enseñar Porque los he levelado tampoco mucho Los he levelado a nivel 21, 21 Así, 22. Fijaos Vironai, este ha aprendido un ataque, creo, solamente, que es Llamarada, interesante, pero no mucho, ya sabéis que Llamarada es especial, este Pokémon está ahí, ahí, psico, siniestro, es que los tipos son buenísimos, pero, uff, a ver si más adelante lo puedo levelear y aprende algo interesante porque de momento es suplente, ¿vale?, Continuamos con Lauti, que ha aprendido patada-salto-alta. Manda cojones que aprenda patada-salto-alta y no sea tipo lucha, sea tipo fantasma-hielo. O sea, es acojonante. El resto, creo que está todo igual, si no me equivoco. ¡Y mirad! ¡Mirad Palomita! Palomita es una diosa, o sea, fl flipad. Danza pétalo. Surf. Aprendió hidrobomba, pero le, le, le enseñé surf después porque surf era mejor que hidrobomba. Paralizador. Y rayo aurora, chicos. O sea... Sí, no tiene nada de tipo de stab, digamos, pero joder, es que tiene unos atacazos Unos atacazos y además tiene mucho ataque, mucho ataque especial, defensa, no sé Es que me parece un Pokémon que tiene que venirse al equipo sí o sí Así que, lo primero que vamos a hacer hoy, chicos, es evolucionar tanto a Adrenito como a Norman eh, He mirado los ataques y aprenden también cuando evolucionan, ya sabéis que en este juego... Todo es random, entonces todos aprenden ataques, ¿vale? Así que vamos a evolucionarlos ya de ya Vamos a la bolsa, tenemos por aquí las piedras, bolsillo, mejoras, piedra, hoja Que puede usar Adrienito Y vamos allá porque Adrienito se convierte en el todopoderoso Baileplum, chicos Adrienito está evolucionando, vamos a ello Uf, no sabéis lo que me está gustando esta serie Lo que me está gustando jugar este juego Pokémon Let's Go es un juego increíble Pero es que encima con vosotros de manera random, con shinies, con no shinies, con, con todo. O sea, es que me está flipando. Yo lo jugué, obviamente, Pokémon Let's Go normal eh, fuera de cámara eh, en su día cuando salió. Y ahora es que lo estoy disfrutando, no sé, el triple. Sacude sus enormes pétalos para propagar polen venenoso, lo cual provoca un verdadero estruendo. Grande baile plume. Y ahora la piedra lunar para el poderoso Norman que se convierte en un Nido Queen. Que por desgracia no es Shiny, una pena chicos. Pero bueno, por lo menos tenemos a un, un todopoderoso. Más defensa, más ataque, más ataque especial, más todo. Dios, qué Pokémonazos tenemos chicos. Ahí está Nidoqueen. ¿Tipo? El tipo es igual me parece. O sea, creo que no cambia ningun, ningún tipo. Los únicos que cambian de tipo es pues Eevee, Flareon, Eevee Vaporeon. Pero el resto son todos creo igual. Nidoqueen se ha registrado Dragón Agua. Dragón Agua es una combinación de tipos... Brutal, pero brutal Qué pena que no saliera Shiny Pero bueno, fijaos, tenemos nuevo equipo Hoy Magikarp también va a evolucionar Vamos a capturar, o sea, hoy es un día Hoy es un día top, chicos, hoy es un día top Vamos a usar la técnica secreta Tala y hacia el túnel roca Mañana, supongo que hoy no, no nos da tiempo A, a llegar al túnel roca y capturar allí Así que mañana capturaremos en el túnel roca ¿vale? Vamos a hacer hoy bastantes combates Quiero que Hugh evolucione Y quiero que el equipo vaya leveleando Vamos a poner a Genjaro el primero Creo que Genjaro tiene que tomar aquí un poquito de... Un poquito de fuerza ¡Hola! ¡Vamos a combatir, chicos! ¿Qué tal, compañera? Anda, tienes unos cuantos Pokémon Pues en guardia Primer combate del día de hoy ¡Vamos para allá, chicos! Dios, qué seriaza esta, ¿eh? Chicos, estoy súper contento, de verdad O sea, muchas gracias por vuestro apoyo Es brutal la de likes, la de... Comentarios, lo mucho que os gusta comentar Lo, lo mucho que me gusta a mí eh, Responderos y mantener ese contacto No sé, esto me parece que lo estamos pasando increíble en esta serie De verdad, eh de verdad Vamos, Genjaro Tú puedes, señor Cloyster, contra este Ratata Que va a ser pan comido Claro que sí A ver, Pichón Vamos con... con la férrea, yo creo que es más que suficiente Nivel 24 Ojo que no estamos muy por encima de nivel Pero Ratata... PS. Fuego Fatum. No, no me quemes. Me cago en sapito, Pato. Vale, esto es un problema. No sé si tendré algo para curar quemaduras. Ahora lo miraremos. Pero Genjaro quemado pierde demasiado. Voy a hacer golpe mismamente, pero Genjaro hay que curarle ya de ya. Vale, tiene dos Pokémon. Así que veremos cuál es este segundo. Señor, ¿cómo te llamas? No me he quedado con tu nombre, compañero, pero eres muy feo. Muy feo. <ríe> Me saca un Mook. Esto ya es una cosa más seria, eh. Bueno, si tengo descanso, ¿qué cojones? Tenemos descanso. ¿Para qué? ¡Oh! Mook de Alola, cuidadito, nivel 24. No me gusta golpe. No le va a quitar mucho, estamos quemados. Pero nos confundimos, vale, cuidadito, eh. Enfado, venga, es una broma. Es una broma. Aguantamos, aguantamos, aguantamos, vale. Es cambio gratis, cambio gratis a. A Albi, por supuesto. Hacemos un change. Albi, entras por aquí. Porque ya sabéis que enfado es pues, lo mismo que golpe, lo mismo que danza pétalo. Te quedas atascado hasta que te confundes. Entra Albi, cambio gratis porque es tipo hada. Y quién te lo diría, ¿eh? ¿Quién lo diría? ¿Quién, ¿quién sacaría a un dragoner contra un enfado? Nadie salvo en este pedazo de juego. Por cierto, cuando acabemos la serie, chicos, por supuesto que si alguien quiere, yo puedo subir este juego a... Algún servidor de internet para que lo podáis eh, utilizar, probar, jugar, lo que queráis Y hacer o repetir la historia, digamos, de, de este Shiny que Está está confuso y se golpea a sí mismo Perfecto, compañeros Vamos con Chupavidas, porque el Terremoto no le ha quitado mucho A ver, Chupavidas Puede ser un poco mejor ¡Sí, nena! ¡Sí, baby! Ahí está ese Mook debilitado Vale eh, De momento vamos bastante bien tenemos equipo más que de sobra, tenemos suplentes, incluso tenemos tres Pokémon en el PC. Así que yo creo que, que vamos bastante bien. No tengo ninguna ninguna queja de momento. Lo que sí que me gustaría es poder meter a ese... A ese todopoderoso palomita, digamos, a nuestro... Nuestro... Bullpix de Alola, Bullpix, eh, de Alola. Pero es que tampoco sé a quién quitar, ni... No tengo una necesidad exacta de un Pokémon determinado. ¡Oh! ¡Hew! ¡Hew! ¿Cuántas evoluciones en un solo episodio? Batiremos récord. Tres evoluciones en un maldito episodio. Y ahora sí, Hugh, pasa a ser un Pokémon importantísimo. Nuestro Guiador Rojo. Que la verdad que es un Pokémonazo, Guiador Rojo, eh. Bueno, Guiador es un Pokémonazo. Guiador Rojo ya, ni te cuento. Ahí está. Tipo, mismo tipo. Planta agua, sí mismo tipo. Perfecto, vale. Vale, no cambian los tipos. Se mantienen siempre. Así que, guay del... Super guay, ok, bajamos por aquí A ver, aquí hay un objeto que vamos a coger Poción, poción, poción, poción, poción Pa, pa, pa, pa. Super poción que nos viene Cual mmm, picha al culo Y a ver Gijaro está quemado Vamos a estrenar a Hugh, ¿no? Vamos a estrenar a nuestro Nuestro guiarados rojo Hola, montañero, no me das miedo Hombre, un entrenador con el aburrimiento que tengo Menos de una piedra, combatamos Vamos a ello Segundo combate del día. A ver qué nos depara. Ya sabéis que podemos capturar en esta ruta en cuanto llegamos a la... A la hierba que está antes del túnel roca. Y... Veremos qué nos sale. Espero que algo interesante y un shiny estaría muy bien. Me gustaría tener un equipo de shinies, ¿vale? O sea... Uh, Lapras. Cuidado. Cuidado. Cuidado. Es un Lapras. Vamos a ver. Vale, guiados. Yo creo que puede con él. Pero depende del tipo. Me acuerdo que nos sacaron un Lapras en el primer gimnasio. En uno de los súbditos tenía un Lapras Pero no me acuerdo ni qué tipo era Ni nada por el estilo, Danzaleteo Vamos a ver qué tal, porque tenemos ataques especiales es que Danzaleteo nos va a hacer Bastante poderosos Y... Lapras, compañero, que tienes Avalancha, soy tipo agua planta, no debería hacerme mucho ¿No? Bueno Bueno, tampoco ha sido poco Vamos con Pulso Dragónico Ahí está, somos más rápidos Poderoso Pulso Dragón Que es bastante fuerte y... Poco eficaz Poco eficaz, tóxico uh. uh, esto está Haciéndome ya bastante dañito El tema del tóxico, el tema del quemado Hay que ir con cuidadito Este Lapras Vamos con Hidrobomba A ver, no lo falles No lo falles señor Hugh No lo falles señor Hugh, no lo falla Y golpea esta Hidrobomba Lapras Vamos a ver si es muy eficaz, escuchamos Escuchamos, bueno, no es muy eficaz, pero bastante. Le ha quitado constricción. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, no falles ahora porque no puedo cambiar. Y esto no me gusta porque estoy toxicado. Intoxicado gravemente. Cuidado, eh. Cuidado, Hugh, Hugh, compañero. Vamos con Hidrobomba. No lo falles. No lo falles, no me jodas. ¡No lo falla! ¡Es un crack! Es otro dios de la serie Y la Lapras debilitado Vamos, nivel 25, eh Ay, ay, ay, ay Que dentro de poco se vienen curvas Se vienen combates que no vamos a ver Que no vamos a ver nada claros, la verdad Pero bueno, vamos a continuar eh, Hay hierba allá arriba, ¿verdad? Podemos capturar ahí arriba No he visto ningún Pokémon salvaje, me he empanado Porque acabo de pensar que ahí arriba hay hierba Y podemos capturar, así que vamos a ello eh, Yo creo que sí, ¿no? A ver, Hugh envenenado, Genjaro quemado. Vamos a poner de primeras a... A Miguel mismamente, yo que sé. ¿Qué más da? Sí, de momento da poco igual. Vale, vamos a la hierba. Primer Pokémon de ruta, chicos. Primer Pokémon de la ruta es... Mycar no vale. Mycar no vale. Vale, vale, no vale. Obviamente ya lo tenemos, así que no cuenta. Segundo Pokémon de ruta. Este va a ser el primer Pokémon de ruta, que es... Vamos. Algo bueno, algo bueno. Algo shiny, algo shiny. ¡Vamos! uh ¡Oh! ¡Oh! No, no puede ser, no puede ser <risa> Pensaba, pensaba que Fredo estaba muerto Pero también le tenemos, Cadabra también le tenemos Estaba pensando... No, me he rayado Pero Cadabra Shiny, qué pena Qué pena, vale Tercer Pokémon Tercer Pokémon Lickitung No Shiny, tío No Shiny No conseguimos Shinies ¿Qué pasa? Esto no es un 50% No me engañes Vale, Lickitung Lickitung nivel 22 Vamos a sacar las, las, las Superbolas, que creo que son bastante más efectivas aquí. Y vamos a tirarle una... Vaya güey. Eh? no me fío un pelo. De este Lickitung. Ahí que te va. Y genial, genialítico con Uno, dos, tres. ¡Atrapado! Lickitung a la primera. Vale, interesante Lickitung. Me mola Lickitung. Lickitung es un Pokémon... A ver, no es muy poderoso, pero es un Pokémon que a malas... De support puede hacerlo bastante bien ¿Qué tipo eres, Lick? ¿Qué tipo eres? Hada Siniestro, brutal Pero brutal también Su lengua puede llegar a medir dos metros Y la mueve con más soltura que las patas delanteras Yo también la muevo con más soltura digo. Vale, ya, va, eco, ya, tranquilo eh, Sus lametazos pueden causar parálisis Vale, vamos a ponerle un mote Y debo voy al último capítulo Que lo tengo aquí preparadito Lo vamos a ver Y preguntamos en este capítulo de todos los Pokémon pseudo-legendarios, Salamence, Titanitar, Metagross, ya sabéis, ¿cuál es tu favorito? Y me dijisteis... A ver, alguien por ahí que no tenga mote... Steve, por ejemplo, no tiene mote, y me dijo que el suyo era Garchomp. Enhorabuena, Steve, te llevas el mote... Uy, Ivy, no, no, no, no te había visto. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uy, un Lickitung Shiny, hijo de perra! ¡Qué cabrón! Me viene aquí a, a recochineo, a recochineo. Steve, eh, enhorabuena... ¿O Steve Steve sí tiene mote? ¿Steve tiene mote? es el capítulo de los fails? ¿Farfetch era Steve? ¡Steve! ¡Mierda! ¡Fail! Vale, olvidamos. ¡Steve, tú ya tienes mote! <ríe> ¡Me he rayado, tío! ¡Joder, qué, qué, qué fail! ¡Yago Gutiérrez! El tuyo es... <ríe> Dice, el mío es Rampardo Shiny. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vale. Pues... <ríe> yo, yo me despollo. ¡Yago, te llevas el mote de Lickitung! Nivel 22. Vamos a ello. ¡Yago! ¡Señor Yago poderoso! ¡Joder, me he rayado muchísimo, tío! Pensaba que... Que Steve no tenía mote y sí que tiene mote. Ya, no. Yajo no. Ya, go. Eso es. ¡Perfecto! Vale, vamos a ver qué ataques tiene. Hoy es el capítulo de los fails. Entre que me he rayado con cadabra y ahora Yago. O sea, increíble. A ver... ¡Oh! Danza, espada, ataque aéreo, ataque aéreo golpe bajo y llamarada. Increíble los ataques que tiene. Una pena que sean... Eh, este es físico, este está bien. Pero llamarada es especial. Y golpe bajo es físico Me gusta, además tiene stab Golpe bajo tiene stab Permite atacar con prioridad, fallas, el objetivo no está... Ah, claro, es verdad, me acuerdo de esto Me acuerdo de esto Interesante este Liquid ¿eh? Puede llegar a ser bastante poderoso de momento Como siempre en el PC Si hubiera sido Shiny le habríamos metido en el equipo 100% Porque los Shinies son top Pero eh, no es el caso O oh, un, un, un Wisin tampoco hubiera estado mal, ¿eh? Esa combinación de tipos Hada, Siniestro, es muy top. Pero muy, muy top. A ver, continuamos por aquí. Debería haber más combatillos y más objetos. Creo que por aquí habrá objetos. A ver, confirmamos. Y hay combate. Nah, combate, sí, sí, sí. ¡Ah, no hay objeto! ¡Me ha troleado! Venga, ven a por mí. ¡Ven a por mí! Con la cara destapada. Vamos a ello, chicos. ¿Tercer combate? ¿Cuarto? ¿Quinto? No me acuerdo. Vamos a ver. ¿Qué tienes tú, señor montañero? Que no vas a ser un montañero, vas a ser un... Pokemaniaco Alfonso, tres Pokémon que son Eevee. Oh, Eevee. Eevee Shiny, qué bonito. Qué bonito Eevee Shiny. Pero Eevee lo siento mucho, compañero. Voy a vencerte. Pff. Estaremos por debajo de nivel, bastante por debajo. Vamos a hacer eh, Fuerza Lunar. Porque pues ya están ladrando mis perros. Pero... No ladran. Fuera de la calle, no sé, no sé dónde están Vale, ahí está Fuerza Lunar, le bajamos el ataque especial Estupendo, Lanza Llamas Lanza Llamas, que no me hacen nada Porque ahora te baja el ataque especial Lo siento, compañero Me quita bastante más de lo que esperaba, realmente O sea, a ver, es que estamos tres niveles por debajo Es lo que hay, Fuerza Lunar Este Eevee cada vez va a ir Bajando más el ataque especial Si puedo, ahí está Así que Lanza Llamas va a hacer cada vez menos Perfecto ¡Uf! Uh. No quiero dejar de usar a los no-shinies Los no-shinies, obviamente ¿Me ha quemado? ¿Me ha quemado con lanzallamas? ¿En serio? No me lo puedo creer, bueno, da igual porque hacemos fuerza lunar Que de alguna manera es especial Así que tampoco igual Pero... ¡Qué mala suerte, compañeros! Ahí está, otro más Uno más y le matamos Transformación. ¡Qué cabrón! ¡Qué cerdo! ¿Qué tipo soy? ¿Qué tipo soy? Porque no me acuerdo A ver, eh... Miguel, madre mía, dos quemados, un envenenado ¿Puedo, Puedo tener peor el equipo Dragón bicho, vale Vale, pues fuerza lunar, eh, Ibi Lo siento mucho, hermano, fuerza Lunarita, y te vas a llevar Un buen, pero qué buen golpe mimético Fuerza lunar Vale, a ver, soy yo el que golpea eh, Ibi, debilitado Perfecto Me he mordido la lengua Me he mordido la lengua, vale Oh, dolor, no sangro, ¿no? Vale Estupendo. Face <risa> del directo, vale, chicos. Ibisur. Vamos a seguir. Le vamos a envenenar. Y vamos a ver qué ataques tiene este Ibisur por curiosidad. Tiene motitos, bueno, Pokémon, eh. Cuidado que puede haber algo peor después. Gas venenoso. Ahí que va. Ibisur envenenado. Y vamos a ver qué ataques tiene este Ibisur. Sorprender Ibisur. ¿En serio? <risa> ¿En serio tiene el mismo ataque que yo? ¡No me lo puedo creer! ¡Miguel! ¡Me ha reventado! Es increíble Ataque especial El único ataque especial de tipo Hada de este juego me parece Mira, yo, yo es que flipo Yo es que flipo Vale, Miguel fuera, joder Miguel era clave, tío Miguel tenía transformación mimético Fuerza Lunar A ver, Fuerza Lunar no era muy clave para Miguel Pero, joder No, no pensaba perder un Pokémon aquí, la verdad Vamos con Norman Fuck bueno, espérate, que, es que me está haciendo Fuerza Lunar y soy tipo dragón Seré retrasado, voy a cambiar, obviamente Soy imbécil, lo, no, no lo he pensado No lo he pensado, perdonad, chicos Perdonad, Adrenito es tipo lucha No me sé muy bien a toda la tabla de tipos Del... del Ada. así que vamos con Albi Aseguramos contra este Ibisur Y ya está, nos quitamos de tonterías ¡Uh! ¡No pensaba perder un Pokémon aquí! ¡Qué mal! Fuerza Lunar Vale, aquí no me... Ahora no me debería quitar mucho, es neutro, creo es neutro, es neutro, vale, perfecto Sigue envenenado, estupendo Vamos a hacerle eh, Terremoto yo creo, ¿no? Es lo más fuerte que tenemos, ahí está, terremoto No es volador, perfecto, golpeamos Hace mucho que no nos encontramos con un volador O al menos, un volador que vamos. Polución también tiene, evolución. Pero este Ibisur, ¡y me envenena! Vamos a ver, Ibisur, ¿cómo te lo cuento, hermano? No quiero tener problemas Tengo 3 envenenados, 2 quemados, 18 paralizados O sea, esto es una puta broma Soy más rápido, ¿no? Chupavidas. Soy más rápido, mátalo Dime que sí, dime que sí Vale, vale, era poco eficaz, creo ¿O no? ¿O era neutro? Era neutro, vale Vale, no sé qué tipo es este Ibisur, Pero ni, ni el Terremoto, ni el chupavidas han sido eficaces Han sido neutros Ni puta idea no se me ocurre nada que sea neutro esas dos cosas. Stardew, vale. ¿Quién es el único que queda vivo ya? Adrenito. Bueno, Norman también. Vamos con Norman. Que Ad Adrenito ya hemos hecho bastante spam de Adrenito. Norman, estrenamos a nuestro Nido Queen contra el todopoderoso... ¿Qué me ha dicho que iba? ¿Qué Pokémon me ha dicho que era? ¿Se me ha olvidado? Stardew, eso es. Todopoderoso Stardew, no Shiny. Ok, nivel 25. Yo creo que podemos contra él. Eh, cascada Que tiene Stab Hueso Palo Cuidado Vale, poco eficaz Bueno, poco eficaz No me ha quitado mucho, vale Ahí está ese cascadito Que se lleva y es poco eficaz también Fuerza Bruta Lo matamos Hueso merán, vale Hueso Palo Hueso merán, ¿Esto qué es? Atacante de tipo tierra a tope Fuerza Bruta no le afecta Es tipo... Eh... Tipo, sumisión Ay, ay, ay, ay que no me sé mi tipo Ay, ay, ay, vale Vale, podemos, se ha hecho daño, vale, bien Bien, cascada, golpeamos fuerte Otro cascada y Stardew Debería morir, no tienes nada fuerte No no tienes nada fuerte, hueso Merang no me mata Ni de Flowers, salvo crítico No hay crítico, dos golpes Son dos golpes, dos golpes y cascada Muere este Stardew Vale Uh Vaya combate, chicos. Este combate ha sido bastante jodido. Ahí está, es a nivel 24. Y de hecho creo que se queda sin poder usarse. Este Norman puede ser. Quiero aprender tenaza. Tenaza es stab. ¡Oh! ¡Es stab! Pero es una mierda. Bueno, de 4 a 5 turnos. Durante 4 a 5 turnos. Ah. No me interesa, yo creo, esto, ¿eh? Teniendo cascada... Paso. Nah. No, si fuera otra cosa... No sé, escaldar o algo de eso, aunque sea especial. Pero yo creo que con esto lo dejamos. Cuchillada. directo quiere aprender cuchillada? Pues no. ¿Cómo te lo digo? Tienes ataques poderosísimos, no voy a aprender cuchillada. Conservamos. Y creo que vamos a dejar el capítulo por aquí. Un capítulo bastante raro, porque me me he rayado con el cadabra. Me he rayado con el mote. Hemos evolucionado tres Pokémon. O sea, un, una... este, este capítulo ha sido verdaderamente extraño. Vamos a ir por aquí arriba. Porque ya he visto que ahí no hay objeto. Y me tengo que chupar el camino entero otra vez. Y creo que me gustaría coger estos objetos. Pero contigo tengo que luchar obligatoriamente. Creo que sí. Vale, mañana luchamos contra este. Me gustaría hacer también el túnel roca. Pero se me está alargando demasiado. Bueno, eh, me he entretenido demasiado combatiendo Pero bueno, eh, es lo que hay Vamos a, vamos a ganar por aquí, ¿vale? Capitrinos. Así que nada más, espero que os haya encantado Este pedazo de capítulo, Apretar ese botón de like Como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo episodio, chicos Chao, chao